Soy Floribet, en esta ocasión te mostraré dos ideas para la decoración de navidad. Necesitaremos pintura blanca de aerosol, una botella puede circular, yo encontré esta cuadrada, unas hojitas de cartón para hacer el gorro y pinturas acrílicas. También utilizaré unas cintas de tela, pistola de silicón, tijeras, He y a la campanita para que te diste cuando suba un video.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 Para la segunda idea necesitaremos productos de papel higiénico. Me encantaría que dieras de dedito arriba y que compartieras el video. 제�ira while de esta forma me quedaron, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video, bendiciones.